Hola qué tal amigos de Youtube, bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy nos pues, vamos a poner en la piel de conductor de Transmilenio porque yo quería desde hace rato conducir, había hecho el curso en el Virrey el, en el primer capítulo <risa> y pues hoy vamos a manejar, por ahí incluso me habían dicho ¿por qué no te grabas manejando? voy a intentar manejar, pero no se me burlen, yo aún soy muy nuevo en esto, no sé ni cómo ubicarme en la ruta, o sea no sé qué ruta debo coger y cómo debo tomarla y si voy por la calle eso yo no lo sé Y eso es lo que voy a experimentar hoy Entonces vamos a jugarle un ratico También tengo entendido que hubo una actualización en Bogotá TM Bus Agregaron nuevas estaciones si no estoy mal Entonces de pronto veamos algunas cositas Creo que en Guachupanqui TV Que es un canal de un chico que habla como estas novedades eh, Especifican como que es lo nuevo que agregaron ¿no? Eh, pero bueno pues vámonos como a un portal. Yo creo que comencemos en una estación. En el portal Américas. Bueno, señores. El día de hoy nos vamos a ir de conductor. Veamos mientras tanto. Miren, miren. Aquí publicidad de Deptatán. Este señor, este muchacho, este joven. Es. Ya, ya no sale ahorita. Ya no sale. Esto. Deptatán, el creador. El creador de este, de este pequeño jueguito. ¿Qué pro? Miren lo que además ofrece sus servicios. Así que ahí para que vean que, que es todo un profesional. pero acá, ¿qué es esto? Kingdom Studio. Creo que esto también es algo de, de, de, de publicidad, no sé. Pero Kingdom Studio también es algo... A, a, a, o sea, es real, es real Kingdom Studio. Bueno, vamos a vestirnos, a ponernos este traje de conjecture. Hay dos de operador, pero creo que me gusta más este por el pantalón. En caso de que me haga. Me haga de pronto popis, no se va a notar. ¡Qué asco, qué puerco! Ahora, pedimos bus, ¿no? Troncal. Elijamos eh, uno bien. Bien bonito. ¿Uno les puede cambiar de color, no? Este. Este dice articulado. Biarticulado a. Ah, Aguapanela. ¿Aguapanela? ¿Se llama este man? A. Ah, Agua panela, mm, voy a decirle que me gusta. Me gusta la agua panela. Ah, llegó el bus de agua panela, pero no. Como hoy yo voy a manejar, no puedo subirme al bus de agua panela. Yo voy a pedir mi propio bus. Creo que Agua panela me dijo una grosería porque le salió aquí en numerales. Clases de buses que maneja atrás. Ah, este es el que yo quiero. Este es el que yo quiero. A ah, mí me gusta. Dice selecciona la ruta. ¡Ay! Museo Nacional, me encanta esa ruta, esa ruta me encanta. A ver, ¿por dónde debo pasar? De Portal Américas pasó a Patio Bonito, de ahí directo a la Biblioteca Tintal, Banderas, Mandalay, Américas Boyacá, Marsella, Praderas, Distrito Graffiti, ese es nuevo. ¡Bua! Miren, este es mi bus para que vean. Hoy será mi primer día de conductor. Señoras y señores... Tómense los cinturones de seguridad porque hoy voy a manejar y no sé manejar esta miércoles, allá hay uno estacionado, ¿no? Bueno, a ver, dice, llegando a la parada está a 125 metros, o sea, por lo menos al menos me están diciendo dónde es la parada. Pregunta, yo puedo ver aquí en el mapa como un GPS, a ver, museo nacional es donde mi destino, próxima parada, Portal Américas. vagón no establecido. Es las no es 9, 57 am, es 57 am, perdón, pm, que ese es el verdadero horario. Controles, controles, veamos Up, down, left, right, WSD EQ Pero, ¿y qué? ¿Cuáles son las fucking funciones? O sea, solo me salen las letras Pero, cuál es la función que cumple cada una? ¿Esto qué es? ¿Luces? Ah, sí Ay, Por no haber arrancado, ¿cierto? Eso me pasa por no haber arrancado el bus ¿Cierto? ¿O por qué? ¿Qué pasó ahí? Pero me sigue saliendo como De que yo estoy manejando bus Bueno, listo, volví a pedir el bucecito Ahora sí, ahora sí. A ver, súbase, maneje. Vamos a manejar. Esto para qué es? A direccionales. Esto es cocina. Esto qué es? Puertas. Abrir o cerrar. No sé. Esto qué es? Eh, direccionales también, ¿no? Mapas. Paradas. Portal Américas y patio bonito. Con eso digo. Destino Museo Nacional Portal Américas. Próximas paradas Partido bonito, biblioteca pinta. ¿Por dónde voy? Pues, esperen, ¿por dónde voy? Ah, bueno, aquí me dicen la ruta Pero yo como... Ah, sí me la muestra El mapa me la muestra Eso me encanta Sí, miren, estas linecitas me dicen por dónde es mi ruta ¡Oh! Me encanta, me encanta Estoy contento Ya se manejaron bus. Oye, oh yeah. vamos a ver, vamos a, a completar la ruta. Lo que a mí me gusta ir al Museo Nacional, es un lugar que me fascina, me encanta. He ido pues bueno, las veces que he a Bogotá, he ido como unas 3, 4 veces, pero siempre hay algo nuevo, entonces me encanta. Me encanta, me encanta. Yo sé que los conductores de Transmilenio no pueden poner música ni hablar con los el... esa, pero pues, es que son las 9 de la, noche. Ay, pucha! que me estoy yendo muy muy mal. Son las 9 de la noche. Estoy... 10 de, de la noche ya ¿Aquí de, tengo que parar? No No, no porque no me sale ninguna señal de que tenga que parar acá, ¿cierto? Entonces sigo derecho Llegando parada, parada, ¿cuánto acá? 61, Próximas 60. paradas, patio bonito y... Me pasé, me pasé, me pasé Me pasé Parado mi tía, no Estás bien pendejo Bien pendejo Ya me pasé Me pasé la de patio bonito, ahora sigue biblioteca tintal Uy Pobre gente que se queda esperando. Bueno, ¿cómo sé cuando ya esté cerca la otra parada? Esta no es cierto, que no vayan a salir con. Que la biblioteca. Aunque está la biblioteca tinta ahí se ve. ¿Cierto? A ver, en mi bus hay alguien subido. No. Próximas paradas. Ahí está. Próximas.. Próximas paradas, ¿qué? Frene, frene, frene, que usted va con mucha velocidad. ¿Dónde es? Para atrás Para atrás, señor Para atrás Ah, se bloqueó este hijo de puerca Miren No A ver Vamos así y de nuevo No, no se... No Reto, reto, reto, reto Creo que aquí la parada ¿Pero qué me está pasando? Me estoy saliendo del mapa Ayuda Ando vendiendo bocadillos con queso a dos mil pesos. ¡Yo quiero! ¡Ah! No, no, no porque no puedo parar. No, pero ¿por qué se.? No, señor mío. Eche para atrás. Se quedó trabajo. No, se quedó trabajo. Bueno, me tocó omitir esa parada Sencillamente soy muy malo manejando Ya dos paradas que omití Me van a echar del trabajo, miren Otra parada Destino, mí, Museo Nacional No Biblioteca capital. A ver si al menos a la, a la de a Espera, pero, pero aquí, aquí como es Próximas paradas, ah, ah, Y Mandala Oiga, pero es que Ay, no, ahora se me giró un vagón ¿En serio? ¿En serio? No No Vagones, no sean así, como los reinicio. No quiero volver a empezar la ruta. Ay. No. No. Mi primer día de conductor. Me van a despedir. Soy un asco. Queridos amigos, estamos en el intento chorrocientos mil cuatrocientos y vamos a intentar de nuevo hacer la bendita ruta, si es que se puede, si es que se puede. súbete, A ver, a ver. Unos minutos más tarde. Quiero ver las rutas si las estoy haciendo bien. No. No, no, no. Como que compré mi con... No. <risa> no. <risa>